Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a acá a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos eh, Mercado Negro, como todos, como All the Days, a esta, a esta hora a las 13 y a la 1 de Argentina, o sea, a las 3 horas durante el mediodía y a la 1 AM de la mañana, eh, valga la redundancia. Hay objetos restantes 932, comienzan en 2 minutos y medio, 7500. Vamos a analizar rápidamente este A32. Que Aquí el señor pelado nos explica que es eh, solo para coleccionistas experimentados. Vale 7.500 de oro, ¿bien? Mm, no lo sé, bro. Yo no lo veo, no lo veo porque es un vehículo de nivel 4. Pega 110. Tiene una dispersión espantosa de 0,44. Eh, si bien recarga... Tampoco, va, tampoco es que recarga muy rápido, 3.93. Eh, es de papel, no tiene muchos puntos de vida tampoco. Bueno, está bien, pensamos que es un nivel 4 Pero 7500 de oro en un nivel 4 No lo sé, bro Te lo dejo a tu criterio Yo, el señor Nando Capo, en lo personal Yo no lo compraría A ese precio al menos, ¿no? Por lo menos 7500 de oro me parece una locura total Bien, pero ya sabrán ustedes qué es lo que harán Serán dueños de la verdad y de su propio destino Les mando un beso gigante, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau